Bueno, eh, a mí me eligieron el mes pasado que hubieron elecciones de presupuesto participativo. O sea, que fue en octubre de 2003. Sí, señor. Eh, hubieron inscripciones para la gente que quisiera votar directamente desde registraduría. Eh, y la gente colaboró mucho para eso, se tuvieron muy en cuenta todas las las personas que se postularon como delegados ¿cuántos se postularon esa vez? se postularon 19 delegados solo quedamos 4 entre esos uno se salió de delegado por un problema que tuvo entonces ¿ustedes saben? Usted ha ido muy bien pues? sí, gracias a Dios ¿cuánto lleva ya como delegado? ¿un mes? un mes ¿y lo eligieron para qué área de presupuesto participativo? bueno, yo estoy en la Comisión de la Económica. Es sobre el presupuesto de la comuna, para tener en cuenta también a jóvenes de tercera edad, como también tener en cuenta a adolescentes y niños, que se vendrían haciendo actividades, se vendrían haciendo proyectos para que todos estén bien pendientes. Eh, excelente Brian, y nos puedes compartir aquí para la entrevista que te estamos haciendo nos puedes compartir eh, los elementos que la institución educativa de Nuevo Horizonte te ha dado en general y el área de educación ética y valores humanos han contribuido para que tú te fortalezcas para realizar la participación eh, sí gracias a usted profe porque yo he tenido la participación de usted he tenido mucho apoyo eh, la institución me ha colaborado mucho en lo que estoy haciendo y eso es lo que más feliz me hace De que puedo contar con la institución Con mi familia Y con, con mi comunidad Para lo que yo hago ¿Cómo te sientes frente a este reto Que te ha puesto la vida? Tú tienes apenas 14 años, ¿cierto? ¿14 o 15 años? ¿15 años? ¿Cómo te sientes con este proceso que estás realizando? ¿Te han intimidado? ¿Te has intimidado? ¿Tienes miedo que lo estás haciendo de todos modos? Eh, bueno, la verdad sí me han tratado de intimidar Pero... Soy una persona de que casi no de, tengo miedo a lo que me diga la gente. Entonces yo trato de hacer todo lo posible para que todo salga bien. Porque eso es lo que yo más quiero hacer y poder hacer de que la gente se sienta orgullosa. De que yo, puedo, yo siendo una persona muy joven y no sabiendo mucho de lo que las mayores de edad pueden saber, pueda sacar el barrio adelante. Y pueda mostrar de que los jóvenes también somos capaces. O sea que tú estás implementando en la realidad ese valor de la institución que se llama solidaridad. Porque ayudas a los demás. Progreso porque estás haciendo que tu comunidad educativa y social progrese. Y la ciencia porque estás estudiando para hacerlo cada vez mejor. ¿Cómo te, te parece esa parte? Si estás cumpliendo con esos tres valores que te eh, Bueno... Yo creo que sí si los estoy cumpliendo, pues mi deber es hacerlos cumplir. Yo hago todo lo posible, todo lo que pueda por hacer cumplir esas tres normas. Gracias Brian, excelente, te felicitamos a nombre de los estudiantes, de la comunidad, porque de verdad es una muestra de lo que nosotros esperamos de ustedes para la participación democrática se necesita formación y la institución educativa en todas sus áreas obligatorias son fundamentales específicamente también en educación ética de los humanos, estamos haciendo lo posible para que aprendas a relacionarte con la población diversa que hay en todos los barrios con las diversas culturas y como logros del área eres un digno representante de la institución, muchas felicitaciones también tenemos al camarógrafo que en este momento nos está haciendo la toma es otro delegado, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Eh, Alejandro Zapata Mauricio Alejandro Zapata sí. Alejandro, de pronto nos da una entrevista, ¿cierto? Por ahora esperemos que se anime Él se animó, eh, parece que se animó después de que hablamos contigo Por lo que participamos, porque lo los convocamos a que votaran por ti Mucha gente va a votar por ti en el colegio eh, Bueno, de la institución Sí, fue varia gente Se tuvo muy en cuenta todos los que fueron y muchas gracias por los que me colaboraron con los momentos. Muchas gracias.